Nuestro siguiente expositor, Elsa Pineda. Elsa Pineda eh, es embajador es de la comunidad Doyo, También trabaja como ingeniero de ventas para 3 micros. Eh, tiene mucha experiencia en el tema de seguridad, eh, ventesting. Y nos va a traer, uh, nos trae el día de hoy eh, la charla de privacidad, salud y el hacking cuando el mundo digital afecta al real. Eh, Elsa, la presentación es toda tuya. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Eh, ¿Se ve la presentación bien? Primero que todo, para aclarar acá el equipo. la presentación está todo aquí? Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Eh, ¿Se sí, ve la presentación bien? Me confirman que se ve la presentación muy bien, así que vamos a arrancar con el tema por acá de privacidad, salud y el hacking cuando el mundo digital afecta al real. Eh, esta presentación en general voy a contar como una cierta historia eh, basada en el contenido de cómo la información médica ha tenido un gran, un gran impacto y cómo está siendo afectada a través de ciertos incidentes de seguridad, aplicaciones vulnerables y demás. Un poco sobre mí, eh, apasionado por la tecnología, en este caso certificado en Open Security, he recibido entrenamiento por parte de la Interpol, específicamente en Revención de Malware, eh, embajador de la comunidad Toyo soy líder de un equipo de Purple Team, la, la Universidad Tecnológica. Me gustan mucho los retos, por eso estoy en Hackybox. Eh, trabajo como ingeniero de venta para Trend Micro en América Central y el Caribe, desarrollando proyectos de seguridad y arquitectura. Y, bueno, consultor también de seguridad en todo el secundillo, hasta acá en mis redes. Eh, he escrito algunos blogs en barter Academy. Y, bueno, por acá en otras redes, donde comparto noticias de seguridad específicamente. La agenda, eh, por acá, iniciar hablando un poco sobre los incidentes médicos, o sea, tipo de ataques que han ocurrido hoy en día, cosas, exposiciones, eh, Cosas que han pasado realmente un poco malas y que realmente es un tema que se ha venido trabajando hace muchos años. Vulnerabilidad bueno, en, en aplicaciones médicas. Ya sabemos que la tecnología ha sido un muy buen apoyo en lo que es automatizar la información, eh, compartir una información digital, ya que los usuarios tengan su, sus datos médicos en aplicaciones web, de aplicaciones móviles y demás. Eh, Específicamente también exposición de datos médicos mediante PICON, que es un protocolo que, que ha tenido mucho tiempo, hace años atrás, y bueno, y que aún, aún sigue afectándose y cómo podemos acceder a, a toda la data y algunas recomendaciones. Así que iniciamos con algunos incidentes médicos que se han venido a partir de un par de años atrás, por ejemplo, hospitales de Alemania, incluso durante la pandemia, eh, la muerte de un paciente por un ataque informático, ya sea se accedió por una aplicación web, por el protocolo, distintas aplicaciones que se utilicen, así que eh, lo pongo por acá porque es algo muy muy riesgoso, también vemos que noticias o blogs hablan de que se habla de cifrado de, de ransomware o sea, dentro de las organizaciones, lo cual imagínense que una persona estén operando y generalmente se cifran los datos, se detengan los sistemas y cómo, cómo tener tanta información médica expuesta ha logrado a que eh, estas amenazas y sean foco de los ciberdelincuentes. Incluso parte del FBI ha recién ha levantado sus investigaciones y demás para facturar a ciberdelincuentes que generalmente están haciendo esto. Eh, saben que en la infraestructura médica tenemos equipos que tienen protocolos obsoletos, comunicaciones, están expuestos en internet y de alguna otra manera encuentran la forma de entrar a los sistemas para poder eh, probar información, cifrar información, cambiar datos y demás. Desde un punto de vista, creo que si hacemos un ataque de, de, de ransomware, generalmente puede que cifremos información. Pero también cuando optamos con la vida del impacto humano, eh, la verdad es un bastante poco crítico. Eh, posiciones de datos en la DigWeb. Eh, estos son algunos sitios que ya, algunos hospitales a nivel mundial, eh, estos datos están expuestos, se, se encuentran y están siendo vendidos a informaciones de los pacientes donde viven, residencia Y que eh, son hospitales que generalmente han sido ya hackeados y expondan los datos en, en estos sitios. Así que vemos que tenemos el punto de vista de que ahí ya ha habido incidentes de seguridad que han afectado, digo, ransomware y demás, y luego venden esta información en internet. Generalmente las aplicaciones médicas son vulnerables, o sea, ya sea que te tengan o desarrollan un tipo de lenguajes, son afectadas, digamos, a distintas vulnerabilidades. Entre unas mencionamos las de OWASP, que pueden ser de SQL Injection, cross scripting, eh, ser transversa que permiten acceder a archivos confidenciales y generalmente extraen los archivos y ya se crean la información. En esta aplicación médica generalmente puede que no se estén desarrollando con eh, las apropiadas medidas de seguridad. Así que eh, también queremos mencionarles esto y vamos a tratar el desarrollo de la de la conferencia, hablar un poco sobre aplicaciones que podemos encontrar en internet y que exponen datos médicos fácilmente con hacer una, una SQL Injection, un Backtrack Versal y obtener acción confidenciales del, del equipo. Entre algunas de las aplicaciones se encuentra Paxon Server, es una aplicación que permite gestionar datos médicos en, en en internet, igualmente puedes matar al servidor dentro del hospital o demás para alojar datos médicos, ya sea pacientes, radiografías, información, datos y demás. Eh, esta aplicación ha sido vulnerable a partir de 2018. Generalmente, aquí vemos un doctor que podemos hacer búsqueda específicamente de este servidor. Creo que en esta parte puedo hacer la demo. Vamos a verlo por acá. Eh, o si sea, buscamos un doctor en Google, tenemos varios servidores que están alojados sobre esta aplicación y que eh, pueden ser afectados a, a esta aplicación. Permítanme compartir un segundo. Vamos a ver acá de nuevo. Y eh, por acá tenemos el door, podemos a entrar a cualquier sitio web y con, con solo dar clic, ya podemos acceder digamos, a esta aplicación que generalmente está siendo vulnerable. Eh, más adelante también creo que voy a entrar más en detalle en eso. Esta aplicación, el exploit ya está disponible. Eh, dice la información de cómo es el SQL injection. Lo que puedes encontrar es esto: de una vez eh, hace detalle del SQL injection y demás. Bastante sencillo. Eh, puedes acceder a datos como nombre, fecha de nacimiento, discusión, hora, documentación. Información que generalmente está siendo expuesta. Y más allá de eso, es que puedes observar los registros médicos de los pacientes, Entonces, más que nada en exposición, y de verdad no soy un doctor para interpretar estos datos, pero para un atacante, digamos, si hace un cambio, generalmente en esta radiografía que está haciendo un live, o hace un, una distinción diferente, puede afectar al paciente, porque al doctor va a leer lo que el sistema le está arrojando. Otra parte de la vulnerabilidad que presenta esta aplicación es un pack traversa propiamente del mismo servidor, el exploit también lo dejo por acá público, Generalmente eh, el otro también lo dejo por acá para que tengan más detalle y lleven a cabo la, la documentación de cómo estas son afectadas estas aplicaciones. Eh, por acá el pack transversal es una aplicación. Bueno, lo único que tenemos que hacer es interceptar la petición. Una vez que lo interceptemos, coloquemos el payload que en este caso está público y vamos a poder acceder incluso a la parte root del sistema. Y de aquí desde eh, el de punto de vista donde está Estamos viendo información que es médica que está siendo expuesta solamente con hacer una búsqueda en Google porque la aplicación es vulnerable y generalmente está siendo alojada. Eh, tenemos los datos, pero luego acá con esta segunda vulnerabilidad que presenta esta aplicación podemos llegar a incluso ya tener información propia del mismo servidor, lo cual eh, es bastante crítico porque un atacante pudiera ejecutar ciertos comandos como Shell o, o demás para eh, poder acceder al servidor. Así que eh, esto también era por acá, contándole que esta aplicación es vulnerable. Esta es la primera. Voy a retroceder para dar el nombre, se llama Pakistan Server, y que justamente eh, presenta vulnerabilidades, si se fijan, hablamos de aplicaciones web, que realmente tienen problemas de vulnerabilidad específicamente eh, eh, en web. Otro tema bastante crítico que durante la investigación que estaba desarrollando, encontré que hay varios servidores que son vulnerables a SMB, en este caso mantienen una versión 1 que es vulnerable, deberían actualizarlo, y a través de la autenticación, lo mantienen deshabilitado. ¿Y cómo cae esto acá de, de, de información médica o demás? Eh, puede ser que en algunos hospitales utilicen este tipo de propio vuelo para compartir información y demás, y al... Hacerlo por eh, en público el servidor, lo cual, eh, un atacante, si no, man, no le dan mantenimiento al servidor que aloja información médica y mantiene el protocolo deshabilitado, pudiéramos eh, acceder a estos equipos. Eh, realizando la búsqueda, pude darme cuenta de que sí existían ciertamente estos servidores, o sea, específicamente aquí en nuestro país, y bueno, si ven una buena parte de cantidad de miles de servidores que mantienen este protocolo sin autenticación y es muy fácil con una herramienta autenticarse a través de él por acá también dejo el DOR para digamos llevar a cabo de investigación cómo podemos autenticarnos a estos servidores eh, lo podemos hacer de la siguiente manera a través de un cliente en este caso puede ser a través de una shell de Linux hay clientes en Linux para acceder a través de smb como son públicos podemos acceder a estos directorios compartidos, compartidos y fíjense que eh, la que está por la dirección IP, pero automáticamente ya puedo comenzar a tener información de estos directorios que, que está haciendo público, generalmente a los a la información. Luego, ya a partir que yo sepa qué director acceder, ya pueda, digamos, interactuar a través de él y descargar archivos y demás. Desde un punto de vista, estamos accediendo a a mucha información bastante crítica, porque esperamos accediendo al servidor donde se comparte esta información. Eh, durante esta investigación, de luego pasar de en acceder al servidor y demás, pude eh, darme cuenta que una de las partes que, que se encontraba el servidor se encontraba cifrado. O sea, aquí en Panamá, pues generalmente, este servidor que está siendo público eh, ha sido cifrado, aprovecharon esta vulnerabilidad, mente, igualmente los atacantes, accedieron de una manera remota y y cifraron los archivos y dejaron un mensaje que dice Mark de que el Lo cual lo descargué y descifré, y claramente el servidor estaba cifrado, tenía la información. Por acá tenemos la información de, del pago que deberían hacer para descifrar la información. O sea, estamos hablando de que un servidor está cifrado, aprovecharon esta vulnerabilidad y está haciendo públicamente. Esta es una segunda vulnerabilidad hablando de las primeras aplicaciones. Acá estamos hablando a nivel del servicio. que generalmente estos servidores no deberán estar expuestos en Shodan, si, si ustedes notan hacia por acá. Eh, tenemos que, generalmente existe una muy, muy, muy buena cantidad totalmente expuesta. Eh, a continuación, vamos a hablar eh, sobre una segunda aplicación que generalmente es vulnerable. Conocida como OpenMR. Es otro sistema muy parecido a Paxson, en este caso para eh, gestionar archivos de pacientes, archivos médicos y demás. Eh, muy utilizada alrededor de sus estadísticas, reportan que hay más de 4.000 descargas al mes. O sea, esta aplicación, ya, a medida ya la han hecho sus reportes, incluso tenemos un reporte que hizo por acá: OpenMR, Insecurity PDF, porque generalmente. Eh, eh, la propia organización está haciendo estas evaluaciones y, y el deporte está con la realidad, pero incluso, digamos, los hospitales o clínicas están utilizando esta aplicación, ya sea para lograr información de los pacientes y demás, realmente para, para digamos, agilizar el tema médico. Eh, así que también hace un reporte con la realidad dentro de, de sus, sus investigaciones y demás, Muestran por acá qué tipo de informaciones pueden aprovecharse a esta aplicación, para realizar una autenticación de Bypass. En este caso, acá vemos digamos, las, los partícipes donde a explotar esta vulnerabilidad. Todo esto se encuentra dentro del reporte que podemos encontrar en internet sobre esta aplicación. Haciendo una búsqueda también en Shodan, podemos darnos cuenta que existen bueno, alojadamente 716 servidores. Eh, pueden que algunos sean vulnerables, otros no, otros ya actualizaron la aplicación y ya no son vulnerables a esto. Pero, eh, generalmente, podemos encontrar un tipo de seguridad expuesto que un atacante pueda realizar un estudio de cómo explotar ciertas vulnerabilidades y acceder también a los datos médicos. Entonces hacemos un, un filtro a través de, de posiciones de, de búsqueda también sobre este mismo protocolo de, de, de Bitcoin, que en este caso, es afectado por y trabaja conjunto con esta aplicación porque puede que a través de los equipos médicos almacenen información y luego lo reporten a eh, esta aplicación. Entonces, por acá, eh, ¿qué exploit existen disponibles para, para explotar esto? Existe una versión vulnerable. Dentro de esa búsqueda de Shodan podemos encontrar que algunos ya han sido actualizados, otros no, por ahí una buena mayoría que generalmente no ha sido actualizada. Y es acá donde viene el problema porque volvemos a lo mismo. Encontramos vulnerabilidades, ponen los datos y de un punto de vista eh, se, se mantiene un, un buen riesgo. Descripción de la vulnerabilidad, esto se encuentra dentro del documento, incluso específicamente en esa versión. Afectada a través de SQL Injection, y dice cuál es la parte del juego que está siendo vulnerable, en este caso el registro del paciente y parte de lo que es el usuario. ¿Cómo podemos lograr explotar esta vulnerabilidad? Podemos llevarla a cabo capturando la petición de la aplicación, solamente la cookie de la aplicación, afectando eh, la, la aplicación. Capturamos eso, capturamos el ID acá. Sería como el primer, el primer paso en la parte del login, en este caso. Luego, incluso puedes hacerlo con SQL Mac para automatizar esta parte. Acá haya capturado la petición. Y quiero desplegar la base de datos. Esta se automatiza. Vemos que ya tenemos la base de datos de OpenNMR. Ya tenemos la base de datos que generalmente eh, es trabajada y almacena toda la información de los pacientes y demás. Luego vamos a hacer un filtro para desplegar las tablas de los usuarios. Hay ciertos usuarios que, o datos de los pacientes, incluso para lo, el acceso a la misma consola, es una tabla que se, conoce, que se conoce como User Secure. Aquí es donde se alojan los datos para eh, los usuarios de administración de OpenMR. O sea, no estamos hablando de los datos de los pacientes. Aquí un atacante luego de hacer este SQL injection, lo que puede hacer es extraer a estos usuarios eh, para poder loguearse en la consola una vez trae, trae el hash. En este caso el usuario es OpenMR Admin y el password se encuentra en hash lo cual un atacante luego, a partir de esto, puede crackear la contraseña con una herramienta como Hashcat, o puede utilizar John de Ripper en este caso, para eh, lograr acceso a toda la consola. Okay, una vez ya obtenido el, el, el usuario y demás, ya fácilmente se puede autenticar y acceder a los datos. Este, este exploit generalmente ya se encuentra automatizado, es una vulnerabilidad bueno, bastante vieja, desde 5.01, y espero que van por la versión. 6.0, y eh, atacantes han desarrollado ciertos exploits, por acá dejo el, el exploit y demás, pues desarrollarlo. Básicamente lo que hace es automatizar toda esa parte de, que nosotros hicimos de capturar la petición, eh, hacer el SQL Injection y demás, para eh, luego obtener un shellcode y demás, así que automatiza mucho, mucho esa parte. Eh, por acá dejo cómo sería la automatización. Si tendríamos un servidor colocamos en Escucho en Netcat, ejecutamos parte del exploit. En este caso, el exploit eh, necesitaría lo que es la contraseña que encontramos, se la podemos alojar a este exploit para que la automatice toda esta parte. Pero más allá de yo ir a, a acceder a los datos del usuario, eh, lo que estoy accediendo es propiamente al servidor. Acá ejecuto el exploit, OpenMR exploit. Y espero reversión y ya estoy dentro del servidor. Muy, muy, muy interesante si se logra explotar esta pluralidad a través de esta aplicación. Como tercer punto, eh, hablemos también sobre específicamente los dispositivos médicos. O sea, esto que hacen ultrasonidos, lo que hacen eh, evaluaciones, lo que, están en, lo que están en los hospitales y demás para, digamos, tomar radiografías y eso. Eh, se ha reportado que existe un, casi un billón de estas datas, imágenes puestas en Internet y generalmente, como que no le están poniendo eh, foco, digamos, a esta, a esta gran alerta. Así que también, por acá traerlo, quería traerlo: eh, como por ejemplo, un servidor web o un equipo médico puede estar expuesto, sea hacia si los servidores web, un por otro hotel SSH, o, realmente, te este puede estar conectado pero que de un punto de vista, estos equipos sí se conectan a la red, ayudan a compartir archivos, eh, conectarlos a internet, y creo que de, lo, los hospitales, parte de la infraestructura no se están, no se están dando de cuenta de que esto está sucediendo, y que desde, básicamente el exterior de un atacante pudiera impactar una vulnerabilidad a otros equipos, o eh, conectarse a ellos para tener información. Pero, eh, generalmente, estos dispositivos médicos trabajan o funcionan con un protocolo que se llama Noticon, que había mencionado anteriormente, y que generalmente eh, lleva mucho tiempo. Así que, eh, podemos comenzar a hacer búsqueda de estos equipos en internet y ver cómo, cómo se da su funcionamiento. Una rápida búsqueda en Google, encuentras una página oficial, encuentras el fabricante, estudias bastante el protocolo y te das cuenta que funciona a través de él. Estas aplicaciones generalmente funcionan de la siguiente manera. Los equipos médicos, como radiología, cardiología, dermatología o todos los que toman imágenes o fotografías dentro del, el, de los pacientes y demás, son almacenados en un servidor, Pax, más que nada como un servidor donde se guardan este tipo, tipo de imágenes, pero más enfocados como a... A estos datos eh, que permiten una visualización un poco más más crítica realmente no quiero decir que son imágenes pero sí son un, un tipo de imagen entonces en este caso toda esta información se aloja en estos servidores lo cual eh, puede ser público entonces al estar públicos un atacante pudiera acceder a estos datos para eh, dar información de, de, de estas tomografías o datos de que se estén dando Así que de esta manera funcionaría, existe el protocolo, existen los equipos, existen los packs, en este caso para, para almacenar y demás, y como un atacante desde internet pudiera lograr de esta manera a comunicarse a través de aplicaciones y demás, acceder a los datos. Packs, en este caso, puede pensar en un programa de almacenamiento médica, y bueno en este caso soporta tomografía de X, tomografía, resonancias magnéticas, etc., para poder almacenar esa, esa información. Eh, públicamente podemos colocar solamente Chodan eh, Picon, y vamos a hacer una búsqueda a nivel de qué servidores podemos encontrar que se encuentran públicos y en qué protocolo está trabajando. En este caso, el protocolo ha afectado eh, 111.112. 11. Y, eh, igualmente, otro protocolo también afectado en este caso, Puede ser el 404, si recuerdo, pero la exposición de los datos a través de Internet nos permite que algunos de equipos sean accesibles a través de estos software. Eh, a nivel de Panamá podemos determinar que existen dos servidores, en este caso hospitales, que están siendo públicos y que eh, pues se puede acceder a información a través de ellos. ¿Cómo podemos acceder a, a través de...? distintas aplicaciones como eh, Radiant y Con Viewer, creo que si buscamos en Internet, poder acceder a estos datos de eh, una manera de y conectarnos al servidor Pax principalmente para descargar los archivos. Eh, principalmente no es que estamos accediendo directamente al dispositivo sino al servidor donde lo puede alojar internamente o un servidor donde se envíen este tipo de imágenes. Este es un software eh, conocido como Radiant, específicamente para esta aplicación que nos permite tener esa visibilidad de eh, los archivos. ¿Qué tipo de archivos soportas las aplicaciones? Radiografía, monografía, tomografía, resonancia magnética, ultrasonido y demás. Toda esta información que sea tomada y enviada a estos servidores puede hacer públicamente para acceder a ello. ¿Cómo pudiéramos acceder a ello? ¿Qué configuraciones se necesitarían en el software? las siguiente, apuntando hacia el puerto en el que está escuchando. Eh, colocamos las direcciones IP, luego a partir, eh, como, como, primer, como primer paso, sería esto, colocar el puerto y la dirección, y luego, como segundo paso, eh, tratar de configurar parte del protocolo que haga una petición GET, por general pues vienen otras diferentes. Lo interesante es que haga una petición GET al servidor, máximo descarga de archivos que podemos descargar. Estos por acá son algunas pruebas de servidores que mantienen informaciones públicas y que podemos encontrar y acceder a ellos fácilmente. Luego, a partir de lo que es descarga de archivos médicos, podemos darle la partecita de search. Y como, como ven, podemos descargar los estudios, datos del paciente, eh, parte de lo que es aquí, cuántas imágenes o resonancias se han trabajado. Aquí en Panamá reportamos más de 1,059 casos de estudios médicos, expuestos en internet que generalmente son hospitales que mantienen estos equipos públicos y información. El tipo de imágenes que podemos llegar a, a obtener son las siguientes, son las digamos tomografías que tenemos accediendo a datos públicos, más que nada eh, información de, del estado, de las personas, tomografías y demás. Y desde un punto de vista, todas serán imágenes que podamos descargar de los software Específicamente al servidor. ¿Dónde está o cómo puede impactar esto a nivel de los datos? Creo que al principio hablábamos de las aplicaciones web, de vulnerabilidades y demás, será el servidor y tendrá información. pero creo que de un punto de vista acceder a esta parte del software a través del protocolo de ICON y demás, es que pudiéramos modificar los datos. O sea, podemos agregar, a este paciente descargamos este archivo, podemos agregarlo al folder, podemos cambiar el archivo o demás. Y, o incluso modificarlo, lo cual sí se un poco bastante riesgoso contra la salud humana, debido a que si alguien pudiera eh, cambiar estos datos, eh, incluso datos correctos que el paciente está, digamos, enfermo de eh, cardiología o está enfermo de un tumor e incluso borramos eso, y la interpretación que pueda dar el médico sí puede tener un, un alto riesgo e impactar con la vida más, porque el resultado sería... Eh, distinto. Así que también por la que queríamos contarle eso, de cómo se pudieran afectar y cómo pueda atentar contra la vida. Recomendaciones: creo que desde un punto de vista, vimos que había aplicaciones web, luego a partir, podemos incluso llegar a hacer los servidores y luego extraer información médica eh, a partir de este protocolo. Eh, realmente, sabe, este año y salió un reporte a través de estas entidades como el FBI, el CISA y demás, dando recomendaciones a estas infraestructuras críticas o entidades de, de salud que generalmente están teniendo bastantes vulnerabilidades en sus aplicaciones. Entonces, recomienda eh, pasar estos sistemas operativos o el software o la aplicación que estén utilizando. Si vimos al principio, estábamos. Eh, hablando de que la hace SQL Injection, pero de una aplicación que ya tenía como dos años atrás y generalmente todavía se puede encontrar información, eh, incluso si hacemos una búsqueda en Google rápidamente tenemos información. Entonces, tratar de actualizar los sistemas operativos, las aplicaciones para tenerlos al tanto, comprobar las configuraciones de cada versión del sistema operativo, en este caso, que solamente los usuarios locales puedan acceder desde un punto de vista que un solo remoto acceda aceda a un server packs donde se encuentra este tipo de información y acceder a él que están expuestos y, y generalmente genera un impacto al servidor remoto como RDP y un peleado de protocolo SMB que, que fue atacado tiene notificación deshabilitada atacante puede de acceder cifrar los archivos y se pierde datos de información y luego son extorsionadas bueno principalmente acá no es poner estos dispositivos médicos a través de protocolo. Creo que si se mantiene de una manera local, eh, restringiendo las comunicaciones con firewall perimetral y demás, pudiéramos contrarrestar estos ataques. Recomendaciones contra ransomware: lo que podemos encontrar a través de esta revista publicada en CISAC, y eh, es lo que tenemos por acá para tomar en cuenta específicamente en entidades médicas. Podemos tener datos que podemos tomar para aprovechar y eh, comenzar a implementar a robustecer las infraestructuras médicas. Deportes como SANS también son, son dados a conocer para proteger la red segura, lo que es el control de contraseñas, password, cifrar, mirar las políticas de información, no tener tantos datos públicos a través de, de Internet. A través también del FBI ha puesto también un ojo, como pudiéramos eh, proteger de ransomware entidades del de, de gobierno y que eh, o entidades públicas generalmente que está siendo afectada. Así que tomemos estas recomendaciones para, para llevarlas a cabo, eh, proteger esta infraestructura y no evitar tanta exposición de datos médicos. Así que esto era por acá lo que tenía para traerles en contarles esta historia sobre... Eh, las probabilidades o fallas de seguridad que se encuentran en estas entidades médicas o infraestructuras médicas que pudiéramos encontrar. Agradezco también a Owans eh, por el espacio para compartir esta información. Muchas gracias, Excelente presentación. Ya viene el siguiente procesador el presentador, se llama Paul Carrasco. Un minuto para con nosotros. Ya, ya, es de compartir también. Te agradezco mucho, Elsa, por la presentación, tu tiempo, compartir tu experiencia y también eh, parte de lo que haces a diario. En serio, muy agradecido. Gracias. Listo. Damos unos minutos al, a Paul para que se prepare. Mientras Paul nos um, se prepara la presentación, bueno, hablaré un poquito de él. Paul, Sein, Paul Carrasco es ingeniero de sistemas, eh, especialista en ciberseguridad. Es miembro de Perú Crackers. Participó en el, en el CFT en Perú. 2019, primer puesto. Especializa en análisis de vulnerabilidades web, infraestructura móvil. Eh, y Hacking de aplicaciones web, móviles, infraestructura, ATM, APIs. Y también estudia ingeniería, y también ingeniería social. ¿Qué tal, por ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Eh, sí, pues dame un minuto para... Mientras Paul, vamos no... ah, bueno. a un minutito aquí. Hola. Hola, eh, tengo un minuto para presentar. Ah, ya, okay. para hacer tu presentación. Okay. El miembro de Perú Cáceres participó en el... Listo, Paul. Um, todo tuyo la presentación. Suerte. Gracias por todo. Muchas gracias. Yo uh, Solo que estoy con un poco de retraso a nivel de del internet. Vale, no hay problema. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes con todos. Eh, en primer lugar, gracias por la invitación a esta, a esta charla. ¿no? Es un gusto tener el privilegio. Eh, en este caso, vamos a explicar más que todo hacking mobile a nivel 101. Me presento, soy ingeniero de sistemas. Eh, Trabajo actualmente en la compañía de Rimas Seguros como especialista de ciberseguridad. Eh, adicional, pertenezco al miembro de Perú Crackers, en la cual hemos participado en CTFs a nivel de eh, este 2020, llegando a un empate con un team chileno. Eh, también hemos participado en el 2019, en la cual hemos llegado a un primer puesto. ¿No? Eh, actualmente me considero una persona muy, muy apasionada a lo que es nivel de seguridad, Amante en lo que es ingeniería social, me gusta demasiado hacer pequeñas pruebas de concepto, más que todo concientización. También veo a diario lo que es hacking de aplicaciones web, eh, móviles, infraestructura, APIs, entre otros. ¿no? Eh, ¿Cómo nace esta charla? Muchas veces eh, veía a tantas personas a exponer y siempre decía, en algún momento estaré yo. ¿no? no Sin embargo, comenzó el bichito de quiero hacerlo, quiero hacerlo y comencé a preparar este, laboratorios motivaciones personales y también por parte de unos amigos cercanos, ¿no? eh, equivocándome muchas veces, ya que a veces se valoraba el laboratorio, teníamos que volver a levantarlo nuevamente, eh, restaurando emuladores virtuales, y como dije, apoyo de compañeros y con mucha pasión y dedicación. Los principales errores cuando uno comienza a ver lo que es hacking de aplicaciones móviles es que Basándonos en lo que es la metodología de OWASP, OWASP nos indica que ciertos criterios, ¿no? Debe tener habilitado el control, ese es el debe tener habilitado el control de la validación anti-root. Eh, cuando uno ya comienza a hacer, o bypassea o comienza a analizar el tráfico, muchas veces nos hemos topado con APIs que no se encuentran tokenizadas, o muchas veces observamos que a nivel de backend, el tráfico que es consumido por la aplicación eh, utiliza un HTTP, ¿no? Y no utiliza el protocolo HTTPS. ¿no? También encontramos lo que es divulgación de información. Por ejemplo, si tu aplicación solamente tiene la opción de que aparezca tu nombre y no aparezca el nombre de Pepito, eh, muchas veces esta validación a nivel de backend no se hace. Eh, adicional a ello, analizando también el código de fuente de la misma aplicación, se encuentran credenciales. He tenido la oportunidad de haber encontrado credenciales, por ejemplo, ahí, perdón, AES, que al momento de interceptar el tráfico, observaba que todo el tráfico pasaba cifrado, ¿no? Y sin embargo, con esta credencial que se encontró, se logró descifrar más que todo en texto plano qué era lo que pasaba. Eh, también hemos identificado lo que es inadecuado manejo de errores, que es lo más común que se puede encontrar, ¿no? En lo que es eh, el hacking en lo que es mobile. Nos preguntamos, ¿no? Eh, muchas veces eh, solemos tener llamadas que nos preguntan, oye, eres fulano de tal, oye, mira, y nos preguntamos cómo, cómo esas personas tienen nuestra, nuestros datos, ¿no? Eh, muchas veces aquí en Perú eh, existe una entidad que se llama, en el centro de Lima, puede ser Wilson o entre otras tiendas más, que, o personas de manera indebida venden esos datos, ¿no? Muchas veces puedes encontrar base de datos de 50 soles, que es económico, o muchas veces uno mismo puede hacer la descarga. ¿Y cómo lo hace? Lo hace debido a que las aplicaciones no, no se encuentran totalmente seguras, ¿no? No, no tienen un control de seguridad robusto. O muchas veces el desarrollador lo, lo, la realiza, pero no, no tiene conocimiento en lo que es controles de seguridad. No tiene conocimiento de cómo se debe validar un token, ¿no? Y diferentes casos. Mayormente cuando hacemos un análisis de lo que es aplicaciones móviles, tenemos un arsenal en, en común, ¿no? Que si no tienes un celular físico, lo puedes hacer con un emulador, ¿no? En este caso, uno de los que yo más utilizo es Not Player. De hecho, es muy ligero y es muy fácil, ¿no? En la cual, como pueden observar en la parte de acá, eh, te permite, es un emulador que te permite ejecutar eh, las aplicaciones en modo... Y con modo de privilegio de root, ¿no? Este, si bien es cierto, hay otros emuladores, como Genymotion, entre otros, que también te pueden facilitar, si es que no tienes un equipo físico. Luego tenemos Frida, que es un framework el cual nos permite inyectar código, que es muy, muy interesante, ¿no? El entorno de lo que es Frida, porque con él puedes hacer varios scripts, para poder, por ejemplo, podemos hacer un script para bypassar el root, eh, entre otros tipos de script, que eso depende mucho a qué tipo de aplicación te, te enfrentas. Lo que es Yadax, eh, mayormente Yadax te permite, es un descompilador Cuando tú encuentras una aplicación móvil y la instalas en un emulador, eh, mayormente las aplicaciones te dicen, esto, el aplicativo no se puede ejecutar porque tiene privilegios altos, o no tiene permisos, etc. ¿no? Eso ya depende mucho de cada empresa sin embargo, eh, con un decompilador, al momento descompilas todo el aplicativo y comienzas a analizar el tráfico, perdón, el código. Si bien es cierto, no te descompila al 100%, pero parte del código es entendible, ¿no? Y gracias a ello, por ejemplo, puedes eh, identificar cuáles son los paquetes que están utilizando la función del, del bypass del root, ¿no? Eh, los eh, puedes encontrar clases con credenciales, eh, puedes encontrar en rutas internas, usuarios, etcétera. Otra de las herramientas más importantes que se utiliza es un proxy. En este caso, eh, podemos utilizar el proxy de WhatsApp, ¿no? o incluso podríamos utilizar el Bull Suite, en la cual es, es, un, es un proxy que te permite interceptar todo el tráfico de la aplicación y poder analizar recurso por recurso para ver qué es lo que está sucediendo a nivel de backend. ¿no? Y ya de ahí vienen lo que son pruebas manuales, por ejemplo modificación de variables, análisis del token OAuth, no si le cambias, si puedes escalar privilegios, y si agregándole una comida te da un error que la cual el error te divulga la información interna del aplicativo, no te permite hacer varias funciones. Lo que es objection eh, también es un framework en la cual es muy utilizado para hacer bypass de SSL picking. ¿no? como les comentaba anteriormente SSL Picking es un si sí, es que el aplicativo tiene habilitado el CSL Ping, eh, toca ya hacer el bypass para poder identificar qué recursos son consumidos a nivel de backend. Por ejemplo, en lo que es evasión de root, encontramos que ciertas aplicaciones tienen estos mensajitos de alerta, ¿no? Error eh, dispositivos no se puede instalar o tienes privilegios altos, comunícate con tu administrador, o la aplicación donde estás instalando tiene, es, está siendo instalada en un dispositivo roteado. ¿No? En este caso, eh, al momento que uno descompila la aplicación, suelen haber ciertas palabras claves que uno debe tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ya estando en yadax puede buscar con SuperUser, con SuperSU, con sudo, con su, con este, cualquiera de estas listas de palabras claves. Que si bien es cierto, no siempre son estas, algunas veces varía, pero es, como que digamos las fijas al momento de hacer esta validación a nivel de código. Posterior a ello, eh, una de dos, si es que tienes el aplicativo, lo descargas a nivel de Play Store y no tienes el APK como tal, lo puedes descargar utilizando estas, estas líneas de comando, ¿no? Eh, ya después de tener el APK como tal y descargado en tu escritorio, toca descompilarlo. Por ejemplo, en este caso, eh, vamos a ver el, el tema de lo que es evasión de root. Aquí ya hemos descargado el APK, vamos a utilizar el Yadax Bat, en la cual estamos haciendo una búsqueda de la palabra super, ¿no? Y nos muestra un resultado, y posterior a ello, vamos a ingresar y podemos encontrar un paquete, una clase, y los diferentes métodos que son utilizados para validar este, este de esta, este control de root. Pero déjenme un ratito, les comparto la pantalla para que puedan ver una pequeña demostración. Un ratito. Por ejemplo, en este caso estamos tratando de utilizar una aplicación que tiene el control de root habilitado, ¿no? Pero ya teniendo identificado el paquete y habiendo descompilado, eh, como se puede ver en esta pantalla, es, eh, todos los métodos que son utilizados para la validación se procede a hacer el script, ¿no? Paul, dame, dame un minuto. Sí. ¿Sí? Eh, como les explicaba, este es un aplicativo de que es netamente para hacer prácticas de seguridad en la cual cuando uno lo instala, eh, como pueden observar aquí, puede estar en privilegio de root en la cual te valida, no te muestra un mensajito que no se puede instalar. Ya habiendo creado el, el script lo que se procede a hacer es ejecutarlo. ¿no? En, en este caso se ejecuta a nivel de una línea de comando utilizando Frida. ¿no? En la cual vamos a indicarle, ¿sabes qué, Frida? Necesito que me ejecutes tal script con tal proceso de esta aplicación, ¿no? Y como se puede observar, lo ejecutamos y el aplicativo que estaba validando el ROT se ejecuta nuevamente sin ningún problema, ¿no? Y ahí ya hemos bypassado ese control de seguridad. ¿no? Y eso es acá la comparación, el paquete, las clases los métodos que se utilizan, y acá ya es la ejecución del script como tal. Luego tenemos eh, algo importante que es eh, lo que es SSL pinning. Más que todo el SSL pinning como les mencionaba antes, si uno lo, no logra de bypasear este SSL pinning no va a poder ver al 100% el tráfico de que consume la aplicación. ¿no? Para ello es importante realizar un bypass, y una de las herramientas que es bien, bien utilizada a nivel de eh, estas pruebas es objection no claro está que también existen otras herramientas pero a nivel que yo considero objection es una buena herramienta por ejemplo en este caso es un juego conocido que es free fire por ejemplo en la cual uno lo ha instalado ha instalado el certificado que te genera bull y al momento de ejecutarlo, te muestra que hay un conflicto a nivel de las, de las conexiones en el PLS. Entonces, vamos a hacer la siguiente prueba de concepto. Eh, aquí yo tengo este jueguito Free File, por ejemplo. Un segundo. Lo voy a tratar de ejecutar y comienza a mostrar unas ciertas alertas de error. ¿No? Entonces, aquí lo único me va a salir un mensaje de error. Un segundo. Me sale como que si no tuviera internet, que revise mi, mi internet. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Sí me escuchan tú? Hola. Sí, te escuchamos bien, compañero. Ya. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a utilizar Frida nuevamente, por ejemplo. Perdón. Vamos a utilizar a Frida, eh, vamos a terminar este proceso, vamos a ver por acá, vamos a ver Frida en PS-U, ¿No? para identificar cuál es el proceso que está jalando el aplicativo Free Fire y logramos observar que el, la, la extensión, más que todo el, es el siguiente, a ver, denme un momento y un un segundo ya después de haber obtenido este punto com lo que vamos a hacer es, es llamarlo o utilizarlo por medio de objection. no en este caso vamos a utilizar este gadget en la cual le damos Enter con pues, la siguiente línea de comando, ¿no? Y posterior a ello vamos a poner Android, y le vamos a decir que el SSL Pinning lo deshabilite, ¿no? Y posterior a esto, como se puede observar, le vamos a dar OK, y vamos a analizar el tráfico a nivel de nuestro Suite y vamos a poder observar que este control de seguridad ya se comienza a a bypassar, ¿no? Ya comenzamos a identificar la, el tráfico que es consumido por esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí ya comenzamos a ver todo lo que es consumido y, como pueden observar, esta, este tráfico pa, no no pasa en texto plano, sino pasa cifrado, ¿no? Ahí tocaría ver qué tipo de qué tipo de bypass se puede hacer para identificar en texto plano estas tramas. ¿no? A ver. ¿No? Acá como les mencionaba, utilizábamos por medio de Frida PS el menú sub para identificar cuál es la extensión del .com que utiliza Prefar y luego posteriormente utilizábamos OK Action para ejecutar nuestro y realizar nuestro bypass de este control de seguridad. ¿No? Es aquí la importancia, como les mencionaba, gracias a esto podemos interceptar el tráfico de las aplicaciones y muchas veces encontramos ¿no? eh, recursos que son consumidos a nivel de HTTP o recursos que pueden ser deducibles al tratar de interceptar el tráfico y modificar tal valor como para identificar información de manera no, no, no aceptada, no, no autorizada, eh, escalamiento de privilegios, entre otros tipos de manipulaciones internas. Lo que es APIs no tokenizadas, como le mencionaba, esto depende mucho del tipo de endpoint que uno encuentra al momento de analizar el, la aplicación. Por ejemplo, en este caso, como se puede observar, no es un endpoint que te divulga información tan confidencial, ¿no? Más que todo te divulga ciertos este, productos que puede tener la aplicación, pero no es algo, ¿no? Pero muchas veces nos hemos topado con endpoints que sí son endpoints confidenciales, ¿no? Y sin embargo, el tema del, del token de seguridad o el tema, el, el, no, el, una de dos, ¿no tienen un token de seguridad? ¿no? para ser consumidos, y otra que muchas veces estos tokens de seguridad no validan al usuario que le pertenece. Por ejemplo, el token de seguridad del usuario A no puede ser reutilizado para observar información de otros usuarios, ¿no? o para realizar operaciones de manera no autorizadas. Muchas veces estos tokens a nivel de backend no son validados de manera correcta. ¿no? Como les menciono acá, esto depende mucho de qué tipo de endpoint... Eh, está siendo utilizado sin un token de seguridad. En lo que es divulgación de información, eh, esto eh, les voy a hacer una, una pequeña prueba de concepto también. Eh, voy a dejar de, de compartir un momento la pantalla para compartir solamente el proxy. ¿Sí? A ver, un segundo. A ver. Un ratito. ya un ratito voy a ejecutar el aplicativo a ver, denme un segundo no a... por ejemplo a ver, estoy realizando el bypass, Denme un segundo, si un segundo. Ya Por ejemplo, este es un aplicativo que solamente de, me debería jalar mi información, porque soy yo quien está arrojado en el, en el, en el aplicativo como tal, ¿no? Pero sin embargo, eh, al momento que yo intersecto la aplicación, el tráfico, y comienzo a hacer modificaciones, puedo identificar información de terceros. O sea, que no debería pasar, ¿no? Como les mencionaba, párdenme un ratito que comience a analizar el tráfico para poderles demostrar. Un ratito, y es ahí donde viene la, la fuga de información, porque, por ejemplo, al eh, momento de hacer un ataque de, de, de fuerza bruta utilizando este, pro, este proxy, se puede encontrar información, como por ejemplo, data personal de los, de los usuarios que se encuentran registrados, ¿no? Y ahí luego nace la consulta de, oye, ¿cómo logramos obtener o cómo esas personas tienen nuestra información sin que nosotros le hayamos dado permiso? O, por ejemplo, este, de que eh, yo no me registré en su portal, no sé por qué me llaman, etcétera, ¿no? A ver, denme un segundo que el ataque está realizándose. A ver. No sé si se muestra el, el, la pantalla del intruder. estás como partiendo al Burp Ya, solamente el Burp por Correcto. Okay. A ver, un segundo, voy a voy a realizar un entonces. A ver, equipo, mientras que responde esto. A ver ya ya por ejemplo, eh, lo que podemos observar acá es cierta información personal del usuario no de este usuario y sin que esta persona sepa ya estamos obteniendo información de manera no autorizada no ahí sí voy a sacarlo rápido porque. Eh, no debería estar mostrando esa información, pero es una mala práctica que mayormente se, realiza, se utiliza al momento de hacer las validaciones a nivel de las aplicaciones móviles, ¿no? Este tipo de data no es validado a nivel de backend. Y es ahí donde viene lo que es la fuga de información. A veces utilizan esa información de manera, eh, de manera no autorizada, ¿no? En el sentido de que puede ser big, super importante. En el caso de que muchas veces al momento de descompilar el aplicativo, logras encontrar, ¿no? Se logra encontrar esta, por ejemplo, descifrar tramas, si es que la, la credencial te lo, te lo permite, ¿no? En este caso se encontraron credenciales es, ¿no? Y yéndonos a una web o por medio de un script, por ejemplo, se logra descifrar esta trama como tal y se pueden eh, identificar en texto plano qué es lo que quiere decir, ¿no?, qué es lo que está pasando por debajo, ¿no?, y prácticamente eso no es dable porque se puede manipular cualquier tipo de información y si al principio no lo tenías claro cómo era el tráfico, ya con esto lo puedes manipular a, y a, tu, a tu favor, ¿no?, a tu criterio. Prácticamente, y como recomendaciones en lo que es eh, las buenas prácticas de seguridad a nivel de OWASP, eh, más que todo siempre a nivel de backend siempre también debe haber validaciones, no, no solamente a nivel de frontend, porque muchas veces a nivel de frontend solamente muestra cierta data, pero a nivel de backend es, es una divulgación total, ¿no? como les mencionaba anteriormente y como se les estaba mostrando, a nivel de estas configuraciones internas no, no pueden ser bien, bien, no les pueden... Dar facilidad al atacante a identificar este tipo de credenciales. Y, bueno, y más que todo, para esto también pueden utilizar lo que es el Yadax, ¿no? Eh, comienzan a hacer la, la búsqueda, así como tal, ¿no? Con esta lamparita o con la lupita y comienzan a buscar. Por ejemplo, eh, muchas veces suelen utilizar el mismo criterio como APK, ¿no? Eh, o como password o como username y comienzas a buscar y esto te comienza a divulgar qué tipo de data tiene a nivel de código. ¿No? Igual, por ejemplo, un HTTP, vas en, si es que hubieran recursos con HTTP a nivel de código, también lo vas a encontrar. Eh, si hubieran usuarios, también lo vas a identificar sin ningún tipo de validación. Y más que todo, eso serían las, las buenas recomendaciones que te solicita OVAS, no más que todo a nivel de concientización para los desarrolladores. Siempre deben tener en cuenta estas, estos controles ¿no? para que no expongan data confidencial de sus clientes o credenciales o para que sus aplicaciones móviles puedan tener un control de seguridad un poco más robusto. ¿Me escuchan? Hola. Sí, correcto. Sí, correcto. Escuchamos. Sí. Y para lo que es eh, las pruebas de seguridad a nivel de OWAS, eh, OWAS tiene una, una, una buena lista de, de aplicativos móviles para que uno pueda practicar. Como le mencionaba, no solamente con Objection puede, pueden utilizar para evadir el proxy, también hay, hace poco, gracias a un amigo, conocí la herramienta HTTP Canary, que esto también es una herramienta opcional. Por ejemplo, si no puedes interceptar el tráfico, por medio de, de Suite puedes hacerlo utilizando esta herramienta, ¿no? Esto también lo pones a nivel de sniffing, a nivel, utilizas, configuras esta herramienta, configuras, eh, apuntas a qué aplicativo móvil quiera, quieres que intersecte el tráfico, ¿no? Y posterior a ello, a nivel de, aplicativo, de la aplicación final de usuario, comienzas a interactuar y con la herramienta HTTP Canary, comienzas a intersectar el tráfico. Y posterior a ello ya uh, harías las pruebas manuales copiando toda esa trama que te captura a nivel de una opción de repeater, a nivel de proxy, y comienzas a, a manipular las tramas de manera manual, ¿no? Y, como dije, no solamente existe una manera para realizar estos bypass de estos controles de seguridad, existen diversos tipos de herramientas que nos pueden ayudar para hacer estos, estos, este, estas pruebas de seguridad. No sé si me logran escuchar porque mi, mi internet está un poquito lento, se me congela. Veces. Sí te escuchamos. No, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Yo te aviso si hay algún tema. Sí, a ver, y como última recomendación, más que todo es, eh, a veces las aplicaciones móviles cuando comienzan a interactuar y cuando uno cierra la sesión, el token de seguridad sigue, o el, la trama que es capturada sigue respondiendo. No, a pesar de, la, de que la aplicación ya no está conectada al usuario, esta sigue respondiendo y respondiendo, ¿no? El cual te das cuenta que las, el token no tiene una adecuada aspiración, que muchas veces los desarrolladores, los tokens que se, se ha logrado identificar, tienen una sesión de vida de 8 horas, 8 días, y no debería ser así. Por ejemplo, en esta trama anterior, que, util, que se identificó que no utilizaban un token de sesión, este es, una, eso es, un, es un target que utiliza, este, este es utilizado por Amazon, ¿no? En este caso pueden utilizar el token Signature, en la cual te va a validar todo esto, ¿no? Y la ventaja de utilizar un token Signature es que cuando uno reutiliza esta trama, si el token es validado por Amplify, por ejemplo, ya no te va a permitir realizar, o más que todo reutilizar esto, esta trama de acá. ¿Por qué? Porque al momento que uno intenta reutilizar esta trama no te va a hacer match con la firma del, del Amplify, ¿no? Te va a salir que el valor signature no es el correcto y es por ello que no puedes reutilizarlo. Sí la puedes reutilizar con el mismo usuario, tal cual, pero si tú le cambias un valor, el A por el B, no te va a permitir hacer eso. ¿no? En comparación con lo que es el token OAuth, muchas veces encontramos que hoy en día las aplicaciones tocan, utilizan ese token de sesión, que es el token OAuth 2, pero no son al 100% configurados de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese token te permite, hacer, te permite reutilizar la trama n veces, te permite hacer enumeración de usuarios, o muchas veces este token, al momento de decodearlo, eh, utilizando el proxy por eh, información muy, muy importante, ¿no? Muchas veces hemos encontrado credenciales incluso en este token de sesión, en este, en este token de seguridad. Luego, otra de las recomendaciones que también sería teniendo en cuenta la lista de los principales errores. Eh, para acá, la lista de los principales errores. Eh, para lo que es el código fuente, eh, todas las herramientas, como utilizando ya, se puede descompilar, pero existen ofuscadores. Eh, en ese sentido, de que el al momento que se trata de descompilar el aplicativo móvil. Cuando tú lo comienzas a analizar en texto ¿no? eh, en texto plano, por decirlo así, no lo vas a entender al 100% porque va a estar ofuscado. Eh, tanto IPA como el APK tienen diferentes este, ofuscadores que son de paga, que son muy buenos, en la cual te ayuda a ofuscar la gran mayoría del, del código a nivel de, al momento que uno lo descompila. ¿no? Porque si bien es cierto, uno puede utilizar estos scripts o generar scripts, ¿no? pero también o, o realizar este alguna modificación por medio de, este del código Smali no que muchas veces es mostrado ¿no? y en lo que es inadecuado manejo de errores eh, a nivel de backend también observamos que muchas veces no, no son validados los, los payloads que son enviados en las variables no eh, mayormente cuando se le agrega dos corchetes una comilla eh, muestra ruta importante de la aplicación en ese sentido también se recomienda validar todas las casillas de textos que son enviados tanto a nivel de frontend como a nivel de backend. De repente, mostrando un mensaje eh, genérico, no, por medio de un tri catch pues de repente si este es una casilla de texto, no debería permitir que ingresen símbolos o números, no. Eh, la gran mayoría de las aplicaciones que hemos analizado suele tener esas principales fallos de seguridad. ¿no? en la cual es muy importante al momento de realizar unas pruebas basándonos en lo que es la, la metodología de OWAS Mobile, tenerlo en cuenta, ¿no? Y muchas veces estos desarrolladores no tienen un conocimiento adecuado a nivel de seguridad. O incluso, muchas veces las, las empresas por desarrollar un MBA, ¿no? Un proyecto, no, no no lo consideran, ¿no? Oye, no, realízalo porque es un proyecto MBA y prácticamente tiene que salir lo más pronto posible, pero no les impor, no les dan tanta importancia el nivel de seguridad, ¿no? Y es ahí donde el equipo de seguridad con el equipo de desarrolladores se cruzan ciertas palabras para que, "Oye, tienes que hacer esto." Los desarrolladores dicen, "No, pero no, no, no se llega a poner a un acuerdo total." ¿No? Y bueno, chicos, eso sería toda mi, mi exposición. Espero que les haya gustado, ¿no?, y, y gracias por haberme invitado a dar esta pequeña charla. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola.